Llevo toda la vida opositando y no consigo mi objetivo. Llevo varios años presentándome, he cambiado de preparador, he buscado ayuda, he estado en ayuda psicológica, he hecho terapia para gestionar mis nervios y no consigo obtener la plaza de funcionario. Mi consejo como preparador es que quizás algo esté fallando. Yo no soy una persona que eh, anime a la gente a estar año tras año preparando la oposición. Creo que en función de la que os estéis preparando dentro de instituciones penitenciarias, que es lo que controlo yo, todos los procesos que hay en, en este ámbito, hay una serie de plazos máximos que deberíais dedicarle a la oposición. Todo lo que sea exceder de eso, para mí estáis perdiendo el tiempo. No pasa nada por aceptar que hay algo que a mí no se me da bien. Yo igual no hago los test bien o tú como opositor no eres capaz de afrontar un supuesto de una forma adecuada. Tienes que ser consecuente, buscar una alternativa, no es el fin del mundo. Lo que no podemos es postergar en el tiempo la oposición. Si tú estás estudiando un mínimo de ocho horas diarias y llevas así año tras año sin, sin trabajar, sin otra serie de obligaciones, nada más que estudiar... Te aconsejo que busques otra salida laboral. ¿vale? Hay otras oposiciones que tienen menor carga lectiva que pueden ser mejores para ti. Pero también te digo, si tú eres un opositor que de cara a la galería estás todo el día consultando redes sociales, viendo vídeos explicativos de uno, de otro, consultando los chats, viendo el whatsapp, instagram y demás y no te centras a la hora de estudiar entonces tienes que mirar e incidir sobre ello. Quizás todos esos distractores impiden que tú seas capaz de aprobar la oposición. Cuando estudies, estudia. Hay varios métodos. Puedes aplicar el método Pomodoro, 30 minutos, 5 de descanso, y vas, haciendo, vas contando pomodoros, una hora, 45 minutos, pero aprovecha el tiempo. Apaga el teléfono, apaga redes sociales... Que te llamen a la hora de acabar el, el, el horario que tenías prefijado. No busques, no busques excusas externas. A veces muchos de los eh, alumnos se cambian de academia y lo hacen porque realmente piensan que el profesor no les está dando una formación adecuada. Puede ser. Algunos de nosotros pues, seremos unos cazurros y realmente pues no seamos lo mejor del mundo. Pero el opositor que es bueno, con un buen pre preparador o un mal preparador, aprueba igual. ¿Vale? Porque es esa actitud crítica, esa búsqueda de información, lo que hace que cada vez sea más competente. Nada, os animo a que cojáis las cosas con ganas. Si no vais a ser capaces de estudiar con ganas, no lo hagáis. ¿Vale? Si os ha gustado el vídeo, compartidlo y darle al like. Un saludo.